La Policía Nacional apresó este viernes a un joven que supuestamente intentó matar a machetazos a su pareja En un hecho ocurrido la noche del pasado jueves en el sector Las Colinas, en este municipio de San Francisco de Macorís Se trata de Christopher Calzado, a quien se le ocupó un arma blanca tipo machete al momento de su detención Yo no lo quería matar, oiga, esa es la madre esa la mujer, mía y madre de mis dos hijos, ¿cómo la voy a matar mía? Es un festivo que no tuvimos. Seis años tenemos juntos, ¿qué vamos a hacer? te apresaron con, con un colegio. No, no. Eso que yo iba a patio en mi casa, porque ¿cómo vamos a poner con la así y lo que trabajo, yo tengo el cambio de la basura. y lo que trabajo, yo no robo ni nada. Un mal inconveniente que tuvimos. Una discusioncita. El detenido que está siendo acusado de tentativa de homicidio contra su concubina, Rosángela Reyes, será puesto a disposición del Ministerio Público. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.